Te dije que estabas manejando rápido. Estaba manejando despacio. No, estabas manejando rápido. Te dije que. Ten... Sabes que ahí viene el oficial. No. Agarra la registración, por favor. Ay. Hola, oficial. ¿Sabe por qué lo paré? Porque está muy baja la presión de las llantas. No. ¿Han oído plática de la anexión de Roseland? No. Oh. Más quería decirles que nosotros en el Departamento de Santa Rosa estamos muy orgullosos de estar en su servicio ahora. Que tengan un buen día, ¿ok? okay. Bye. Gracias. Gracias.